Hola, muy bienvenidas y muy bienvenidos al curso. En realidad es el primer contacto que tenemos a través de una video clase y en esta vamos a abordar una temática que nos permite incorporarnos reflexivamente a la temática que luego seguirá se irán desarrollando a las temáticas que luego se irán desarrollando en el resto del curso que ustedes tienen señaladas en el programa de la primera semana. Espero que esa primera semana efectivamente haya servido para que se conozcan, se comuniquen, se contacten y conformar, como decimos siempre, una eh, efectiva comunidad de aprendizaje. Como hemos dicho, nosotros, perdón por el movimiento, pero tengo aquí al lado el control del paso de las diapositivas. Eh, hemos dicho entonces que para empezar necesitamos algún contexto, algún marco de referencia básico que nos permita entender de qué estamos hablando cuando hablamos de educación digital. Y por eso lo que ustedes están viendo ahora en la pantalla es el inicio de esta conversación, aun cuando sea unilateral, pero ustedes podrán después plantear sus dudas, comentarios, eh, conversar sobre estos temas en el foro que se incluye dentro de esta misma segunda semana del curso. Conceptos, algunos elementos básicos respecto a la educación digital, mitos, se han tejido tantos mitos sobre la educación digital para bien y para mal que me parece importante revisarlos también en este ámbito. Y problemas, fundamentalmente es eso. ¿no? Esperamos que al final de esta video clase ustedes puedan explicar qué es y qué desafíos nos plantea la educación digital. Antes que todo voy a transgredir una norma básica de estas video clases, porque también, por qué no decirlo, vamos a hacer una meta video clase, es decir, una videoclase clase que se cuestiona a sí misma, que, se, que reflexiona sobre sí misma, ¿no? Y en este caso, la regla básica es que nunca puedes hacer tú una videoclase clase que después nos sirva para otros momentos en que ella se emita, es decir, una videoclase donde tú señales tiempos, épocas, momentos, fechas, hora del día, etc. Aquí vamos a saltarnos eso. ¿Y por qué no lo vamos a saltar? Simplemente porque al eliminar todo eso, tú estás eh, eliminando los, los contextos, las situaciones que nos permiten comunicarnos mejor. Y entonces yo quiero decir que esto se realiza desde Santiago de Chile el día 2 de abril, estamos grabando para ser exacto, y eh, se realiza con este profesor que ustedes ven en pantalla totalmente en cuarentena. Hace siete días ya que llevamos este proceso, tenemos otros siete días que prepararnos y me parece que muchos y muchas de ustedes también, por lo que vi en las presentaciones, están viviendo la misma experiencia. Por lo tanto, les acompaño también en esa perspectiva, comparto con ustedes, empatizo con ustedes, y esta es entonces una ocasión que podemos aprovechar precisamente para mejorar nuestras prácticas. Esto es lo que no se debe hacer en una videoclase cuando tú quieres que la videoclase sirva para otros momentos y no haya que regrabarla, Evidentemente, yo aquí estoy obligando para que, si se vuelve a dar esta videoclase en una otra versión del curso, tengamos que hacer esta parte de nuevo. Y me aprovecho de eso para decir que he tenido el agrado de leer las casi 400 presentaciones que ustedes han hecho en el foro de presentación y les agradezco eh, en lo personal la confianza, les agradezco el ánimo con el que se iniciaron eh, su participación en este curso. Particularmente quiero saludar a quien nos acompaña desde Puerto Williams. Hay una compañera que está eh, comunicándose con nosotros siguiendo este curso desde Puerto Williams, pero también, y aquí lo tengo anotado, tenemos gente de Copiapó, de Calama, de Antofagasta, de Alto Hospicio, Coronel, ¿no? Tocopilla, Iquique, Talca, Rancagua, Coyaique, etc. Es decir, tenemos una muy buena representación de distintos profesionales y de distintas profesionales de todo el país a las que debo sumar a los compañeros y compañeras que están eh, fuera de nuestras fronteras, ¿no? está desde Venezuela, desde Argentina, desde Colombia también. Y nos alegra mucho, entonces, que como Universidad Abierta desde Recoleta, desde donde se genera esta iniciativa y este proyecto, podamos también colaborar, en este caso, con nuestros eh, procesos educativos en Latinoamérica. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Y les recuerdo que en una videoclase siempre uno tiene que partir señalando para qué es esta videoclase, ¿no? cuál es el sentido de ella, para qué la vamos a realizar. Y ahí volvemos entonces a la diapositiva que ya mostrábamos donde dice explicar qué es y qué desafíos nos plantea la educación digital quiero reconocer especialmente en este contexto a un colega, a un profesor que nos informa que lleva casi 50 años, 46 si mal no recuerdo, de docencia y que se ha incorporado también a este curso. Un abrazo para él, él sabe a quién me estoy refiriendo, no quiero dar nombres para no eh, alterar o para no transgredir la privacidad, pero él sabe perfectamente a quién me estoy refiriendo y le damos un abrazo también y por supuesto invito a todas y a todos a apoyarnos en este proceso que vamos eh, a iniciar en cuanto a contenidos durante esta semana. ¿Qué es entonces la educación digital? Una educación digital como toda educación, lo que fundamentalmente pretende o debe pretender es plantear preguntas, o mejor dicho, estimular el planteamiento de preguntas. Nuestros estudiantes, no obstante, suelen querer recetas, suelen querer que les digamos todo aquello que eh, necesitan saber o creen necesitar saber. Sin embargo, el primer desafío de la educación digital es comprender que la información ya existe, está disponible. ¿no? Eh, Bauman, eh, un famoso y muy conocido sociólogo eh, fallecido hace muy poco tiempo, decía que en la época de sus padres, o sea, de nuestros padres, de nuestros abuelos en algunos casos, el problema era encontrar la información, ¿no? Había que recorrer física, materialmente, geográficamente, espacios para encontrar información. Hoy día está todo a un clic de distancia por diversos medios. Pero está la cantidad de información que la primera pregunta que uno se puede hacer a propósito de plantearse interrogantes es ¿cuál es la información que vale la pena? ¿Cómo yo selecciono la información que verdaderamente tiene algún nivel de validez? Ustedes van a eh, ver en otros momentos del curso la, el fenómeno de las noticias falsas, ¿no? Y cómo distinguir o cómo intentar al menos distinguir cuáles son las noticias que tienen mayor posibilidad de ser creíbles y cuáles no. Esa es una primera interrogante, entonces. Y ahí surgen otras muchas. Una educación digital eficiente, una educación digital adecuada... Es siempre una educación, como cualquiera otra educación, que deja al estudiante, al participante, con más preguntas que respuestas y con algunas orientaciones para encontrar esas respuestas. El profesor ya no da las respuestas. Ustedes van a tener aquí eh, información anexa en documentos, en videos, sobre la sobre las temáticas que abordamos en el curso. Pero no están todas las respuestas. Siempre hay un momento, hay un espacio, hay una situación eh, contextual, histórica, social, política, epistemológica, desde la cual eh, realizamos nuestros enfoques de la realidad. Por eso, precisamente por eso, les quiero dejar con una primera pregunta con una primera interrogante y para eso los invito a ver y las invito a ver este video es una de las personas más queridas en bajos de mena aquí estamos con el goleador estrella de los pumas melina montes realiza una labor social que se ve reflejada en sus notas que emite a través de bajos de mena tv todos los vecinos de bajos de mena es reconocida en el sector y por eso llegamos a su casa. Lo invito a, a que vean lo que estamos haciendo sola impresora para una labor familiar en la que Melinda Montes junto a su familia le dedican 10 horas diarias en las cuales imprimen decenas de guías de estudio para entregárselas a los alumnos de colegios públicos de Bajos de Mena eh, Publiqué en mi muro que íbamos a estar imprimiendo las guías gratis y me di cuenta que eran muchísima gente, mucha a la que no tienen los recursos económicos porque están sin trabajo eh, a eso le sumamos que no hay internet, no tienen la conectividad, eh, no tienen el conocimiento como para bajar las guías. Y además de eso que hay muchas mamás y muchas abuelitas que están a cargo de los, de los nietos que no saben leer. Es esa la realidad de los alumnos de un vecindario que es considerado zona roja y que han quedado casi en desamparo ante un plan educacional que entrega elementos para que se mantengan activos en su educación, pero que ignora la falta de recursos familiares para que sean útiles. Y no son solamente los niños, son los universitarios, son los estudiantes de técnicos, son todos. Hay como en la educación, hay toda una rama detrás que no no se está tomando en cuenta. Pues va a llegar un momento en el que se nos van a acabar los recursos y no vamos a poder, quizás, seguir ayudando a las familias. Si yo digo que se están programando para este virus, esta pandemia de diciembre, de noviembre, no sé, cuándo se estaban preparando, ¿cómo no piensan en las personas que no tienen los recursos para, para gastar en todo esto que se hacen en la guía? ¿Por qué no se ocupan los textos de estudio? Nosotros atendemos alrededor de 30 50 apoderados diarios. En el caso de Melina, que es un segundo grupo que nosotros nos apoya con la impresión, están atendiendo de 25 a, a 30 alumnos eh, niños diarios entregándole el material de apoyo. Una vez terminado un encargo de guías, acompañamos a Melinda a entregarlas a un blog de departamentos cercanos a su vivienda. Que vuelva al colegio. Que vuelva al colegio? Me gusta estar aquí porque en el colegio es fome. Pero igual es más bacán estar en el colegio que en la casa. Sí. Claro, pues ellos por sí que ya vengan a buscar las guías, pero no son guías, solamente son los de los correos y dónde le firmimos. De acá los mucho muchos ciber están cerrados. Un ejemplo donde la comunidad resuelve problemas de Estado. Gracias, tía Espero que lo hayan podido ver con detenimiento. Como habrán notado, es un reportaje de un noticiero de televisión exhibido hace muy pocos días. Y en ese noticiero se nos da una información. ¿Por qué esa información es relevante para el tema que nos ocupa? ¿Por qué esa información tiene sentido en el tema que nos ocupa? Ustedes me dirán, pero, en fin, hay correo electrónico de por medio. Claro, hay una señora que ayuda a los estudiantes de una población muy marginalizada en Santiago, conocida, que se llama Bajos de Mena. Yo los invito y las invito a recorrer en internet eh, con ese nombre, Bajos de Mena, para conocer qué, cuál es la situación que viven esos pobladores. Bueno, esos pobladores tienen eh, a sus hijos también sin clases, a sus hijos que no están yendo a la escuela y en muchos casos, como vemos en el reportaje, solo pueden recibir información aquellos que tienen acceso a correo electrónico y esa información para trabajarla Hablamos fundamentalmente de guías, como ven en el reportaje, deben imprimirla gracias, o mejor dicho, pueden imprimirla gracias al servicio, a la solidaridad de esta señora y sus hijas, como vimos ahí en las imágenes. Muy bien, entonces uno dice, a propósito de esta, de esta información, bueno, ¿de qué se trata hacer... Eh, Educación digital. ¿De qué se trata? Esa es la primera gran pregunta. ¿No se trata de mandarle por correo electrónico a los estudiantes eh, guías de trabajo para que alguien las imprima o, si les es posible, las puedan ver en pantalla y desarrollar? Difícil. Lo que podemos suponer es que esas guías de trabajo vienen en formatos que no son trabajables directamente en la pantalla. El profesor tendría que haber previsto una posibilidad así o tendría que haber previsto que eh, los estudiantes efectivamente pudieran tener una retroalimentación del trabajo de esas guías. Si no, lo que ocurre es lo que vemos en el reportaje, una... Vecina, solidaria, que cuenta con los recursos y con las posibilidades limitadas de todas maneras, imprime las guías. Lo que pase con esas guías, con esos trabajos, posteriormente, será tema de, es tema de otro ámbito. ¿no? ¿Cómo sabemos que esas guías efectivamente están siendo desarrolladas en un contexto como el contexto que estamos viviendo, vale decir? una pandemia que nos afecta como país, como, como mundo, y por ende como familia, y en un contexto en el cual, además, eh, no contamos en mi espacio, en Bajos de Mena, esos niños no cuentan con ninguna otra posibilidad de tener estimulación familiar, eh, colectiva, para avanzar, para mantener sus aprendizajes, como dice el discurso oficial. Entonces, ¿es tan cierto que a través de estos recursos digitales uno pueda dar solución a esta realidad que vamos a ver en pantalla? Más del 80% de los estudiantes están sin clases a raíz de la pandemia de COVID-19. Ustedes tienen ahí una imagen donde los, eh, las partes que están en un... Verde para mí por lo menos es verde, salvo que esté muy daltónico, eh, lo que está en verde, claro, son aquellos lugares, países, estados, territorios en que se han producido cierres locales de escuelas, universidades, institutos, en fin, todo tipo de entidad educativa. Y en el caso de los eh, verdes oscuros o azules oscuros, eh, y ahí está Chile, ¿verdad?, eh, es el cierre nacional, es decir, todas las eh, instituciones escolares, universitarias, de todo tipo, están completamente cerradas y sin asistencia de estudiantes. Y muy pocas, muy pocas, sin datos, particularmente alcanzo a distinguir aquí la Guyana en América Latina y el caso también de Haití en eh, Perdón, el caso de Filipinas, si sí, mal no veo ahí en el mapa, pero son un par nada más de la cual no hay información respecto al tema. Si consideramos solo aquellos países que han cerrado por completo, tenemos más de la mitad del mundo, de los estudiantes del mundo, que no están asistiendo a clases. Y ante ello entonces, porque esto ya venía, en el caso de Chile, ya venía con problemas la posibilidad de las clases eh, presenciales por la crisis social que se desató a partir del 18 de octubre. ¿verdad? Ya las clases ahí estaban en algunos casos suspendidas, en otros casos fueron, eh, fueron suspendidas y luego eh, recuperadas, y en otros casos simplemente se congeló en el, el año escolar y en algunas universidades también se congeló el año académico. Como quiera que fuera, ya veníamos con problemas al respecto. Y la solución entonces, frente a esta realidad, ha sido, como vemos en la siguiente imagen, si uno ingresa, por ejemplo, al sitio del Ministerio de Educación en Chile, se encuentra aquí un, un banner, un llamado que dice ingresa, aprendo en línea, etcétera, y encontrarás el material que necesitas para seguir estudiando desde tu casa. Detengámonos en este aviso. Encontrarás el material que necesitas para seguir estudiando desde tu casa. ¿Qué significa ese aviso? ¿Qué significa ese, esa afirmación? Significa que tú, como estudiante, en primer lugar, ¿no? podrás seguir haciendo tu labor que hacías en el colegio, en la escuela, en la sala de clase, solo que ahora la harás en tu casa. Interesante como afirmación y como deseo. Podemos desde ya someterla a, a crítica, vale decir, plantearnos una pregunta. ¿Es esto tan cierto lo que hay en esta página? ¿Me permite hacerlo o lo que me permite es ingresar? a mi curso, a, mi a una asignatura, a leer material que está conectado con un eh, texto de estudio que se supone que yo tengo, un texto físico que se supone que yo tengo y a partir de eso entonces voy cumpliendo instrucciones y eventualmente desarrollando algunas preguntas que se me plantean a base de esas instrucciones. Eh... Como si yo entonces estuviera en el planeta, en Chile completo, en primer lugar, la premisa de que tengo acceso a estas eh, plataformas. En segundo lugar, la premisa de que yo tengo un espacio en mi casa, eh, en mi lugar donde, donde resido, para realizar de manera concentrada, del modo que lo hago en la sala de clases, una el desarrollo de una guía una lectura un ejercicio de matemática o lo que fuera y en tercer lugar entender que con eso sigo aprendiendo sigo incorporando aprendizaje que es valioso y significativo ¿Verdad? el problema está en que además se agrega ¿verdad? en el caso de la, el caso de la uh, educación superior Ah, perdón, y aquí tenemos además que la televisión abierta, debo eh, reconocer además la muy interesante carta que ha hecho el colegio de profesores por estos días reclamando por una televisión abierta efectivamente educativa, que hoy día no lo es. No, no podemos hablar de educación educativa cuando eh, se asocia directamente con alguien que se pasea por todo Chile mostrando y a veces incluso... Eh, no tratando con la debida deferencia a quienes va conociendo eh, ni menos todavía programas eh, relacionados con la naturaleza o algo así que solamente son a veces un, eh, programas turísticos fundamentalmente, bueno en ese caso y, y para tratar de complementar esto, aquí tenemos uh, un aviso que nos dice que en un programa de televisión de la mañana, habrá una sección del Ministerio de Educación, estoy leyendo el titular, enfocada en la educación desde el hogar, ¿no? educar desde el hogar. Entonces, eh, yo me pregunto si entonces el hecho de que la primera eh, el primer programa con donde se concreta esta idea es una entrevista al actual ministro de educación. No sé si eso sea precisamente educar desde el hogar. Después se han ido entrevistando a otras autoridades del ministerio y se han dado instrucciones como las que yo he dicho anteriormente respecto a cómo se usa la plataforma y otras plataformas que están eh, sugeridas. Efectivamente, eso es educación no presencial, educación digital, educación desde el hogar. Eh, convengamos que el desde, la preposición desde es bastante discutible porque en realidad a lo que se alude es educación en el hogar, ¿no? no desde el hogar, no sale desde el hogar hacia ninguna parte, es una educación que se pretende que se realice dentro del espacio del hogar, particularmente para aquellos que estamos en situación de cuarentena total y también en aquellos lugares donde los gobiernos o los estados o los gobiernos locales han sugerido que las personas no salgan de su casa. Sigamos entonces. Además de esto, tenemos una indicación que ha surgido también del Ministerio de Educación, donde las instituciones de educación superior, vale decir, ahora estamos hablando de universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, en el caso de Chile, cuentan con una plataforma de enseñanza a distancia. Y se dan una serie de eh, criterios para el uso de esa plataforma. Nuevamente, entonces, supone entender que todos y todas las estudiantes están en condiciones tecnológicas, y de habilidades para poder desarrollar en esas plataformas una eh, fructífera, un fructífero proceso de aprendizaje. Nótese, nótese que la denominación es plataforma de enseñanza a distancia, no de enseñanza y aprendizaje, enseñanza a distancia. Puede que eso sea dicho para efectos de disminuir la cantidad de palabras, nada más. Pero hay algo detrás de eso que es totalmente cierto. Estamos hablando de solo enseñar, de transmitir. Poco parece importar si esa enseñanza efectivamente implica aprendizaje. Y entonces estas realidades, estas realidades que ustedes están viendo en estas imágenes, parecen no contemplarse, ...cuando se da esta solución, ¿no? la solución de la educación a distancia o también llamada educación digital. En lugares donde vemos estas realidades, en personas donde vemos estas realidades, en jóvenes, pero también en personas mayores... Eh, ...es perfectamente posible que ellos y ellas que quisieran en sus espacios, en sus comunidades... En, en, en estos momentos de la humanidad en que tenemos que tratar de movernos desde nuestros espacios vitales lo menos posible y contamos eventualmente con algún nivel de posibilidades de conexión, querer eh, entender mejor el mundo en el que vivimos y por ende, no solo necesitamos información, ¿eh? ese es el punto, no solo necesitamos información, porque repito, la información está a un clic de distancia, mucha información, riadas de información, como dice Bauman. Lo que necesitamos es fundamentalmente recursos eh, que nos permitan entender, orientarnos en, esa, en ese mar, en, eso, en esa vorágine de información. Y así entonces, cuando pensamos en la educación digital o no presencial como solución casi mágica para esta circunstancia de que nuestros estudiantes no pueden asistir a clase porque sus espacios habituales se encuentran cerrados para cuidado de ellos mismos de sus profesores y de quienes trabajan en todas las unidades educativas escolares y de nivel superior eh, y pensamos que la alternativa es automáticamente, entonces, vamos a la educación a distancia, vamos a la educación digital. Eh, pareciera que en realidad estamos actuando más bien por salvar algo que puede ser el prestigio político, que puede ser el año escolar, que puede ser el año académico, pero en ningún momento pareciera que estamos pensando en para qué hacemos esto. ¿no? ¿Cuál es el, la finalidad pedagógica, educativa, formativa ¿no? de realizar la educación a distancia? No es posible entonces pensar en eh, la educación digital si primero no pensamos en los desafíos que supone el mundo digital ¿no? el mundo digital que es el mundo en el que vivimos nos permite situarnos nos permite decir mira, esta es nuestra realidad esto es lo que hay ahora esto es bajos de mena como lo veíamos en el, eh, en el reportaje ¿no? esto es eh, esas Personas, esas mujeres mayores que están con un computador, uh, esos jóvenes que veíamos también en la fotografía anterior frente también a un computador. No es tan automático, no puede ser tan automático y tan uh, inconsciente si es que de verdad estamos preocupados por generar efectivamente educación digital. Y no solo para salvar una situación circunstancial. De ahí entonces que este mundo digital esté definido, entre otras cosas, por quienes están completamente borrachos en él, o borrachas, para hacer la frase inclusiva. ¿no? no es otra la palabra que utiliza este filósofo coreano, que se ha dedicado muchísimo al análisis de la sociedad digital y sus consecuencias para la vida humana ¿no? estamos embriagados eh, estamos borrachos estamos eh, un poco incluso alienados respecto de la realidad digital tanto que en cuanto surge una imposibilidad de seguir realizando lo que habitualmente hacemos físicamente materialmente a lo que nos ha obligado en este caso, la pandemia del, del coronavirus, eh, inmediatamente recurrimos a esta alternativa que está ahí, a la mano, en una tableta, en un computador o en un celular. ¿no? Pero uno, ¿qué significa usar esos recursos? ¿Qué significa para los efectos de cada cosa? ¿Qué significa comprar online? ¿no? Eh, ¿Qué significa educar? online, ¿Qué significa eh, contactarse con otro o con otra a través de algunos de estos recursos? Ya que no podemos contactarnos por estos días y en este tiempo físicamente. ¿no? Eh, hay una suerte de sellera a la que alude ahí Yung eh, que podría eh, entenderse como esta incapacidad de valorar o de entender por completo esas consecuencias, esas acciones realizadas digitalmente ¿no? e incluso va más allá este, este filósofo. ¿no? Les pido que la lean con tranquilidad la cita. No, la voy a leer desde luego porque ustedes ya la están viendo. Ahí podemos hacer otra eh, meta reflexión en esta meta videoclase. No es necesario leer las eh, diapositivas que tú ya estás mostrando a través de la pantalla. ¿Eh? Puedes comentarlas, puedes dejar el espacio de tiempo necesario para que los estudiantes que están viendo la videoclase la lean con tranquilidad, la digieran y fundamentalmente la entiendan. En un paso siguiente sería muy interesante conocer, a través de algún medio sincrónico, eh, lo que les llama la atención, lo que les interesa, lo que les motiva de esa cita que el profesor ha seleccionado para el tema que estamos desarrollando. Eso vale como meta-videoclase respecto a la clase propiamente tal, a la temática que estamos abordando, me parece que todos nos sentimos identificados cuando hablamos de ese aislamiento, de esa singularidad, de esa soledad que creemos reemplazar a través del contacto digital. Y ahí está, entre otras cosas, un error educacional básico, la, eh, un error educativo básico. ¿no? La experiencia digital no es lo mismo, ni puede reemplazar, ni pretende, ni debería reemplazar la experiencia material. Funciona de otro modo. Y aquí pone eh, el mismo autor un ejemplo, ¿no? en este neoliberalismo en el que nos encontramos sumidos particularmente en el caso de chile que ha sido el mejor estudiante como estado como país como sociedad de quienes promueven el neoliberalismo a ultranza en ese contexto se ha perdido el sentido de cualquier acción en común ¿no? porque tiene adhieren a esa forma de entender el mundo, la vida y la sociedad entonces adhieren a una mirada individualista a una in, a mirada privada, a una mirada eh, en soledad que no considera a los demás como eh, como diría el biólogo chileno Maturana no considera a los otros como legítimos otros en la convivencia de hecho, no necesita de los otros. Está frente a una pantalla donde cree estar con otros porque en esa pantalla aparecen expresiones de los otros. En los años 60 hubo un autor a quien yo le sugeriría acudir en algún momento de la vida después de esta experiencia, ¿no? eh, que se llama eh, de Bord y que escribió un libro que se llama eh, La Sociedad del Espectáculo. ¿no? La primera afirmación que hace en los años 60, quiero destacar eso porque es un periodo, un contexto en el cual eh, la única experiencia de este tipo que había era prácticamente la televisión y no otra, eh, él dice, llegará el día en que entendamos como realidad lo que en realidad, lo que de verdad es la representación de esa realidad. ¿no? Y eso es un riesgo, porque eso es un cambio de paradigma radical en la vida humana. ¿no? Cuando yo empiezo a suponer que lo que me transmiten los medios, las redes sociales, eh, mis contactos, en fin, son la realidad y no aquello que efectivamente lo es. El ejemplo más claro de esto lo tenemos aquí en Chile, directamente hace pocos meses atrás, cuando la, eh, la crisis social derivó en movimientos constantes, en ocupar los espacios públicos, en abordar las calles, en reclamar en, eh, una movilización totalmente legítima por los derechos conculcados durante tantos años y que han dado a este país un uh, triste... Eh, una triste imagen de uno de los países más desiguales del mundo, bueno, lo que veíamos en los medios de comunicación mayoritarios, es decir, los medios de comunicación abiertos, era totalmente contrario. Era un país que seguía aparentemente funcionando como si nada ocurriera salvo una y otra cosa. Y teníamos que complementar eso con lo que recibíamos de nuestros amigos y conocidos en las redes sociales, Filtrado, desde luego, eh, a través de su propia manera de ver el mundo. Siempre hay alguien que filtra aquello que nosotros conocemos a través de los medios, sean los medios masivos, sean los medios más acotados o las redes, o incluso las propias redes sociales. Siempre hay un filtro. ¿no? y Por lo tanto, si uno va a hacer educación digital, bueno, un estudiante de educación digital tendría que estar, primero, preparado para poder eh, percibir estos eh, filtros. Y si no lo está, bueno, el primer paso de cualquier proceso de educación digital es generar eh, actividades, eh, generar comunicación que nos permita enseñar, que nos permita generar interrogantes, que nos permita desarrollar espíritu de, de comunidad respecto a cómo funcionan los medios digitales. Digamos entonces que Byung-Chul advierte sobre esto, y yo también debo advertir al respecto. ¿no? La, la manifestación, la experiencia de la educación digital tiene este riesgo, y este es un riesgo que como profesores, como docentes en un paradigma eh, distinto al paradigma del neoliberalismo, debemos considerar y tener presente desde el momento en que nos sentamos a pensar en una posibilidad de llevar nuestras experiencias de docencia presencial a la docencia digital. Así entonces, ¿cómo vinculamos el mundo digital y la educación digital? Este no es el modo. Definitivamente uno debiera poner aquí una suerte de X o de marca que permitiera sacarnos a todos y a todas de nuestras concepciones el hecho de que una educación digital es llevar casi automáticamente una clase presencial a una clase dada por intermedio de, de un video o, o, o reiterar lo mismo que digo en, en, en un proceso presencial. ¿no? Esta videoclase está sostenida sobre una plataforma y ahora voy entonces otra vez a la meta videoclase. Esta videoclase no es la reproducción de lo que yo haría en una sala de clases Esta es una videoclase que está pensada en el contexto, en un ecosistema digital y educativo que está vinculado con otros componentes que ustedes tienen en el conjunto de la plataforma. Esta videoclase dialoga con esos componentes. Lo pretende ser Reitero, la reproducción de una, de una clase presencial. No pretende estar en esa línea. No es esto lo que yo haría si viera este mismo tema en una clase presencial. ¿no? Aquí estoy dando algunos elementos que se conectan con otros que están pensados y que están eh, vinculados en una plataforma educativa. Si avanzamos entonces, lo que tenemos aquí... Descartando entonces ese proceso, es preguntarnos qué es y para qué educar en el siglo XXI. Y ahí entonces surgen, a lo menos a mi juicio, dentro de una cantidad muy amplia de respuestas que deben darse, estos cinco componentes que son los que se van a sumar a aquellos que son parte específica de la educación digital. Primero, la primera pregunta es entonces, ¿en nuestras prácticas presenciales, en nuestras prácticas habituales, son estos cinco componentes efectivamente aquellos que tenemos en mente al planificar cualquier acción pedagógica? Primero, ¿el protagonista es efectivamente el estudiante o soy yo, yo como profesor, el que hago y digo todo para que se haga y se diga de una determinada manera? Y por lo tanto, incumplo así el segundo elemento ¿no? de una docencia que estimule la innovación y la actualización. ¿no? Que estimule la autoconciencia del estudiante. No es que yo interfiera sobre su conciencia, sino que yo le doy elementos que le permitan eh, la mirada crítica, la mirada analítica, la mirada reflexiva sobre el mundo. ¿Para quién? Si es un saber por el saber, es educación del siglo XIX. Si es un saber para transformar, es una educación que ya podemos entender más cercana a nuestro tiempo. Nuestros tiempos, como ya sabemos, en Chile y en el mundo, tienen desafíos que son eh, inevitables, ¿no? inexcusables a estas actividades. ¿no? Alguien puede decir o entrar a una sala de clases como si esta fuera una burbuja aislada del mundo, donde esos estudiantes no están en contacto con lo que pasa en su realidad a través de su familia. ¿Alguien puede decirme que los estudiantes de Bajos de Mena no viven una realidad que los, no voy a decir que los determina para siempre, porque no los debiera determinar para siempre, pero que sí guía su vida uh, en muchos sentidos a una vida que hemos construido como sociedad de tal manera que si yo conozco el lugar donde naciste, los recursos del lugar donde naciste, la circunstancia de tu familia, puedo prácticamente hacer tu línea de vida, eh, a anticiparme a tu línea de vida. Porque no importa lo que hagas, como en la tragedia griega, siempre va a ocurrir lo que ese origen te determina. Bueno, eso es precisamente lo que pretende cambiar el saber para transformar. Efectivamente, sujetos autoconscientes, sujetos reflexivos, sujetos críticos. Y el último elemento, que estaba también ahí en la, en la diapositiva, se relaciona con eh, la ética. ¿no? Muchos de ustedes pusieron en sus presentaciones la importancia de los valores. Y claro, efectivamente, eso es Inevitable en el contexto de la educación actual, donde, como veíamos antes en la cita de Björn Chulhan, precisamente los medios tecnológicos nos disponen al individualismo y nos olvidamos de la comunidad. Y entonces cualquier proyecto educativo hoy debiera, en mi concepto al menos, y en el proyecto educativo de la Universidad Abierta de Recoleta, considerar al sujeto, pero al sujeto en, en el contexto de su vida comunitaria. ¿Eh? No es posible que yo atienda como profesor a los estudiantes, a las niñas, niños, jóvenes de Bajos de Mena, como si vivieran en un lugar que no es Bajos de Mena. Para decirlo en términos muy simples y ayudándome del video que vimos eh, al inicio. Con eso, ¿qué es educación digital entonces? ¿En qué consistiría la educación digital? Bueno, la educación digital en primer lugar tiene que considerar que es una educación para un aprendizaje, para un modo de aprender, ¿no? Pero no es un modo de aprender automatizado, como algunos han dicho o como algunos llaman. Tampoco es un modo de aprender en el que yo, como lo dijimos al comienzo, simplemente cambio la sala de clase por la sala virtual. ¿no? ¿Por qué? Y por eso lo puse en primer lugar como condición. El desarrollo de una educación digital debe mantener... La actividad, el protagonismo de quien aprende y no de quien enseña o prepara el material correspondiente. Aquí es donde entonces volvemos a nuestro reportaje de Bajos de Mena. ¿no? El profesor ha enviado por correo electrónico unas eh, guías aparentemente y estas guías deben ser resueltas por el estudiante. ¿En qué momento tenemos ahí un intercambio que no sea solo mandarle las respuestas correctas, desde luego, no? ¿En qué momento tenemos ahí una posibilidad de que el estudiante pueda efectivamente evidenciar o no evidenciar su aprendizaje? Y la pregunta más de fondo todavía, ¿de verdad que en el contexto en que esos niños, niñas y jóvenes están en este momento, en este tiempo, lo pertinente es hacerles llegar guías de trabajo, educativamente. ¿Eso es lo mejor para su aprendizaje? ¿Eso es lo que hoy debe primar en su aprendizaje? ¿Eso es lo que nos pedirían esos niños, niñas y jóvenes respecto al análisis crítico del mundo, del país, del espacio en el que viven? Por eso el segundo elemento de toda educación digital es el pensamiento crítico. No, no es una educación unilateral, no es, una educación, no es un proceso educativo en el que uno deba promover la, el conocimiento por el conocimiento. Ya hemos dejado bastante evidenciado que el conocimiento no necesita hoy de grandes recursos educativos porque está distribuido de manera accesible, eh, en buena parte del planeta, pero sí se necesita la estimulación permanente del pensamiento crítico y claramente vivir una situación como la que hoy vivimos, requiere entonces pensar con mucha mayor eh, con mucho mayor detenimiento que es efectivamente lo que los niños, los jóvenes, los estudiantes universitarios requieren hoy para entender primero el mundo en el que viven, el mundo en el que se desenvuelven, el mundo en el caso de los estudiantes universitarios en el que van a desarrollar su profesión. ¿Sí? Por cierto, es un aprendizaje multimedial y conectado. Lo mejor de un aprendizaje digital es que pueda ser recibido de manera eh, accesible por muchos medios, ¿no? Eh, es un aprendizaje en el que el centro debe estar en el aprender a aprender. ¿vale? Es decir, a pesar de la tentación que tenemos de resolver todo a través de los recursos tecnológicos, esto no debe impedir que dejemos elementos a resolución o para resolución de los propios estudiantes. Una educación digital no pretende resolverlo todo por la vía de una, un desarrollo tecnológico. Hay cosas que debe aprender el propio estudiante a resolver. Por eso el otro elemento tiene que ver con los problemas. ¿no? En este curso, por ejemplo, nuestro eje está dado por su... cómo ustedes después, al final del curso, nos pueden decir, mire... De todo lo que hemos revisado, aprendido, conversado, dialogado, debatido con nuestros compañeras y compañeros de distintos lugares de Chile, de distintos lugares del mundo, me parece que en mi práctica profesional, porque aquí tenemos psicólogos, psicólogas, tenemos ingenieros y fundamentalmente y mayoritariamente profesores o, a, o personas que se desempeñan en la docencia, bueno, ¿cómo en mi realidad, en mi docencia, en mi actual realidad, en cuarentenado o no, o no en cuarentenado, puedo aplicar uno o más de los conceptos que vayamos revisando para optimizar un aspecto de mi realidad? ¿no? ¿Y con qué argumentos? ¿Con qué elementos? ¿no? Entonces, si yo tuviera que tomar una decisión respecto a... ¿Qué hago dado que no puedo seguir dando clases presenciales? ¿Simplemente pongo a disposición de los estudiantes o de los demás profesores una plataforma, una, un programa, una aplicación y que trabajen ahí como eh, sujetos digitales? ¿O hay algo más? ¿Tenemos que pensar en algo más? Bueno... Esas son preguntas, ¿no? parte de las preguntas que vamos acumulando en este proceso. Y así entonces uno entiende algunos conceptos que forman también parte de la educación digital, como vemos en esta otra diapositiva. ¿no? A partir de esos conceptos de aprendizaje, entonces, en el contexto digital, podemos definir un conjunto de elementos que nos permitirían, que nos permitirían como criterios, como criterio, solo como criterio, sin que constituyan recetas, repito, criterios sin que constituyan recetas, que nos podrían eh, entregar elementos de juicio para resolver en nuestras realidades, en nuestros espacios donde tengamos que llevar a cabo experiencias de educación a distancia mediante recursos de las tecnologías de información y comunicación. Estos eh, elementos que ustedes están leyendo en la pantalla, estos ocho elementos, son, repito, elementos de juicio. ¿no? ¿Cómo dialoga mi proyecto, el proyecto educativo en el que yo me desarrollo y desde el cual yo desarrollo mi docencia con lo que quiero hacer en educación digital? ¿Cuáles son las metodologías que yo voy a utilizar y que no impliquen, repito, reiterar, repetir, seguir eh, generando actividades que son propias de lo presencial y que funcionan probablemente muy bien en lo presencial, pero no en lo digital? ¿no? El colectivo, ¿cómo me hago cargo de que detrás de esta pantalla, en nuestro caso, hay más de 3.000 personas eh, con posibilidades de acceder a esta clase. Por lo tanto, yo no puedo decir aquí algo que permite que eh, podría ser de uso o, o afirmar que esto pueden usarlo las 3.000 o más personas que están siguiendo este curso, ¿no? Cada uno, cada una en su realidad y con su colectivo deberá resolver. Ya hemos dicho, transmedial, eso es, un, es, es una recomendación que podemos eh, que reforzar. Las personas son el eje, conocer quiénes están al otro lado de la pantalla. ¿no? Eh, hacemos la meta, el metavideo, ¿no? eh, el metavideo consiste en que yo, antes de hacer esta clase, antes de desarrollar esta videoclase, al menos he revisado quiénes se han presentado como integrantes del curso, quiénes son. Quiénes no son los hombres, las mujeres, los jóvenes, los de larga experiencia, los de no tanta experiencia y en qué ámbitos se desarrollan? De tal manera de poder hablar, ya que no podemos tener una interacción sincrónica inmediata, poder hablar a sus intereses, aquellos aspectos que a ustedes en esas presentaciones les eh, manifestaron que eh, les, les interesaba para el curso, ¿no? Eh, Redefinir el poder de la relación estudiante y docente, si hay algo a lo que debiera colaborar la educación digital, es a una mayor horizontalidad en la relación eh, profesor-estudiante-estudiante-profesor. Ya debería estar eso bastante desarrollado también en la educación presencial, pero lamentablemente, como todos y todas sabemos, eh, es más difícil en la educación presencial. En cambio, lo digital debería dar esta posibilidad, esta, este espacio de expresión que muchas veces no tenemos en la educación eh, tradicional o física o material. Y por supuesto, el profesorado, las familias y los propios estudiantes deben requerir o deben tener una preparación que les permita entender, como estamos tratando de entender en este curso, el sistema un sistema digital de educación. Ya para terminar, algunos conceptos que probablemente ustedes encontrarán durante el desarrollo de, esta, de este curso y en muchos, muchos eh, componentes que tendrán que trabajar ahora que se están familiarizando más, por razones circunstanciales, claro, ...pero esperemos que no sea solo por estas razones circunstanciales... ...en el mundo de la educación digital. Y entonces aquí tenemos un conjunto de... Eh, ...términos que se relacionan entre sí con ciertas denominaciones... ...que sería bueno, me parece a mí, a lo menos eh, aclarar. Por ejemplo, partamos señalando el e-learning... ¿no? ...que es la denominación más habitual de la, de la educación digital... ...y que significa literalmente aprendizaje electrónico... ¿no? ...aprendizaje por vía electrónica... ...es una de las denominaciones que más eh, popularidad alcanzó... ...cuando se inició la educación digital... ...luego tenemos el blended learning... ...el blended learning es la combinación de... Eh, ...presencialidad y no presencialidad... ...en la Universidad Abierta de Recoleta iniciaremos... ...en cuanto sea posible... Uh, un conjunto de cursos que van a tener esta, esta característica ¿no? de combinar lo presencial con lo no presencial. Para muchos este es el ideal, para muchos este es el ideal, porque aprovechan lo mejor de ambas eh, modalidades. Aprovechan lo mejor de la no presencialidad o lo digital y de la presencialidad. Solo que en circunstancias como las que estamos viviendo no podemos realizar la parte presencial de estos cursos ¿no? tenemos también ahí el móvil learning, yo recuerdo que a comienzos de año, el año pasado el, el, nuestro ministerio de educación en Chile ha sido una encuesta muy publicitada una gestión que tenía que ver con preguntarle a las y los estudiantes o a los profesores o a los padres eh, sobre el uso del móvil, el celular el teléfono móvil en eh, la docencia bueno, habría que haberle dicho al ministerio que eso era una pregunta un problema resuelto hace mucho rato, de hecho existe el mobile learning, vale decir recursos eh, recomendaciones para que los procesos educativos digitales también sean lo que se llama en un barbarismo idiomático responsivo, es decir la posibilidad de desarrollarlos en cualquier plataforma, de ser recibidos en cualquier plataforma ¿no? así lo son por ejemplo, nuestros cursos de la web Digital. Ustedes pueden no solamente seguirlos a través de computadores o de computadores personales, sino también a través de su celular. Por lo tanto, no se trata de que el celular llegue o no llegue a la sala. El celular está en la vida, está en la circunstancia, está en la situación en la que viven eh, buena parte de los estudiantes. Probablemente no todos, pero buena parte de los estudiantes y lo que debemos hacer como educadores y educadoras, es aprovecharlo para fines de educación. Por eso es, por ahí que tengo una idea, eh, un texto, perdón, un texto que una de ustedes escribió en su presentación. Me permito citarlo sin el nombre, desde no luego. Dice, les cuento que hemos instalado un sistema online para enviar, enviar materiales a los estudiantes, pero resulta que ahora... Nadie tiene celular o internet. Me pregunto, dice esta participante, ¿será eso verdad o será que no sabemos cómo hacerlo? Claramente la segunda parte, eh, la segunda alternativa tiene la posibilidad de ser la más correcta. No puedes pedirle a una persona que utiliza un recurso para una finalidad constantemente a lo largo de su vida, que es fundamentalmente la entretención, que de un día para otro lo empiece a utilizar como instrumento para apoyar su aprendizaje. Eso es un trabajo que hay que hacer con las personas. Las personas no se cambian de un lugar a otro de manera automática y no necesariamente saben hacer en un lugar eh, lo que hacen en un lugar en otro, en otro espacio. Por lo tanto, ahí hay necesidad de una formación previa que nos estamos saltando cuando creemos simplemente que llegar y acceder a una plataforma seguimos avanzando en estos conceptos entonces de manera que tenemos ahora el e-learning le eh, blended Learning y el MOOC también encontrarán esta denominación muchas veces en las ofertas de cursos o en las parrillas de cursos, eso es un curso masivo, generalmente los cursos MOOC tienen una duración bastante acotada y tienen más bien una finalidad eh, informativa, más que de aprendizaje. Por eso son masivos. ¿no? Cuando hablo de masivo me refiero a decenas de miles de estudiantes. ¿no? Son cursos abiertos a los que uno puede acceder. Nuestros cursos en la UAR tienen algunos elementos propios de los MOOC, pero están orientados al aprendizaje por eso es que no obstante que podemos admitir una masividad de estudiantes de todas maneras los eh, las rutas están los desarrollos de materiales están orientados al aprendizaje en general los MOOC más bien están orientados a la información ¿no? a poner al día sobre algunas temáticas también tenemos los LMS que son los en inglés sistemas de administración de aprendizaje es por ejemplo, en nuestro caso, eh, EDX ¿no? es la plataforma hecha especialmente para contener recursos de aprendizaje. La más conocida probablemente es Moodle, en la que buena parte de quienes hacemos educación digital partimos y de ahí se han ido desarrollando otras. ¿no? Son plataformas, por lo tanto, hechas para generar objetos de aprendizaje. Son el recurso básico para hacer aprendizaje digital. ¿no? no solo para informar o para mandar ejercicios o para hacer una videoclase, para hacer una videoclase como esta, claro, también la podemos hacer como una conferencia a través de cualquier otro recurso. ¿no? Yo puedo, y ahora voy a la, al metavideo, puedo hacer esto como si fuera una charla ¿no? en la que yo me explayo durante un determinado tiempo sobre una temática. Pero a diferencia de eso, una videoclase en un eh, sistema de administración de aprendizaje, en, un, en una plataforma hecha para el aprendizaje, funciona, repito, en relación con otros componentes que van eh, formando parte de una ruta de aprendizaje. Seguimos con los conceptos, luego tenemos el concepto de tutoría. En este caso estamos hablando de una persona que puede o no puede ser el docente, el experto que acompaña el desarrollo de cualquier proceso de educación digital, porque si no estamos tendiendo otra vez a la soledad, a la al aislamiento del que nos previene Churhan en una cita que vimos antes, ¿verdad? Entonces, siempre Debe procurarse que haya alguien acompañando, guiando, recibiendo preguntas, contestándolas, incluso estableciendo coordinación con los propios docentes, porque en un mismo curso, como es nuestro caso... Por ejemplo, pueden participar varios docentes y varios expertos. No todos van a estar siempre contactados, pero siempre va a haber alguien, alguien con las pertinencias profesionales, por supuesto, para acompañar, para responder, para hacer sentir que todos y todas quienes estamos en este espacio durante estas seis semanas estamos en un proceso común y nos acompañamos no estamos solos frente al computador, hay otros y esa conciencia hay que tenerla hay que estimularla para prevenir, insisto, el aislamiento que es tan propio del mundo neoliberal tenemos también la gamificación, lo que yo estoy haciendo ahora, metavideo es algo de gamificación ¿verdad? estoy jugando un poco a los indios con tanta flecha eh, tratando de unir un concepto con su definición o con su significado. ¿no? Esto también es un elemento que tú puedes utilizar para eh, trabajar con tus estudiantes en una experiencia como esta. Claro, requiere mucha preparación, requiere tiempo de preparación, por supuesto, requiere la preparación que tú le das, en ese caso, a tus clases presenciales, pero otra preparación con este sentido y en este contexto y en esta plataforma. ¿verdad? Eh, tenemos también esta otra denominación, este otro acróstico que es el EVA, el entorno virtual de aprendizaje. El entorno virtual de aprendizaje es la plataforma, es decir, el LMS, más todos los componentes y participantes y los aportes de esos participantes dentro de eh, un curso. Por lo tanto, nuestro entorno virtual de aprendizaje es también el contexto. Esto no es una sala virtual aislada del planeta, del mundo y anclada en una, en una especie de burbuja. Como no debe serlo tampoco la sala de clases material. ¿no? Nuestro entorno virtual de aprendizaje es también lo que ustedes aportan a cada curso. ¿no? Por eso es importante haber leído antes lo que ustedes tenían como intención de estos de este curso por eso es importante que tengamos la cercanía permanente de un tutor por eso es importante que se entienda que cuando le entregan un trabajo no presencial o una experiencia no presencial educativa esa experiencia no presencial debe considerar quién es el que está al otro lado de esa pantalla o de ese espacio no nunca olviden eh, lo que vimos en, en el reportaje esos niños y niñas de bajos de mena, suelen ser olvidados cuando uno planifica o dice que la solución para eh, estos días en que no se pueden hacer clases presenciales es simplemente ir a internet. ¿Eh? Esa es una solución simple, fácil, directa, pero en muchos sentidos falsa. Muchos sentidos falsa. Para ir cerrando, para ir terminando, nos proponíamos al comienzo de este esta videoclase un objetivo eh, dividido en dos componentes no qué es y qué desafíos nos plantea la educación digital tratando intentando ser lo más sintético posible para es para esos dos componentes y esperando que también ustedes compartan conmigo ya al ir terminando este encuentro eh, estas dos afirmaciones ¿Qué es la educación digital? No es otra cosa que usar las tecnologías de la información y la comunicación para procesos de aprendizaje. Eso que se dice tan simple, en realidad tiene Desafíos que son muy complejos y sobre los cuales ni siquiera hemos terminado hoy día, en el siglo XXI, en el 2020, todas las reflexiones al respecto. Los del ser humano en la sociedad digital. Las mismas definiciones, las mismas reflexiones, las mismas precauciones que debemos eh, tener en el mundo de hoy en el mundo digital en el que nos desenvolvemos son las que debemos tener para el mundo digital cuando queremos utilizarlo como recurso eh, de aprendizajes, como espacio para desarrollar aprendizaje. Y cuidado con esto, cuidado con esta otra advertencia de Byung-Chul Han. Hemos cambiado de la explotación eh, externa, esto es, de quien de que haya una fuerza externa que nos nos obliga a hacer muchas cosas ¿eh? que nos obliga a trabajar permanentemente a la autoexplotación él lo llama específicamente el sujeto de la eh, el sujeto de la competencia no el sujeto de la productividad el sujeto del rendimiento. ¿No? Solo pensar, me detengo aquí solo un, un momento para que cada uno y cada una lo piense. Eh, ¿Cuántas cosas están haciendo cada uno y cada una de ustedes en el día vinculadas con su trabajo? Incluso en estos momentos en que no están eh, yendo al menos los que tenemos que estar en cuarentenados, a su lugar de trabajo. Y aún en tiempos, llamemos así, normales, habituales. ¿no? ¿Y cuánto de eso efectivamente es lo que deberían hacer? Piénselo. O estamos exigiéndonos, o estás exigiéndote más de lo que deberías, porque tú dices que a partir de eso te estás... ...realizando... ...ese es el sujeto del rendimiento... ...ese es el... ...es lo que se esconde en muchos casos... ...cuando se, cuando se releva... ...cuando se hipertrofia... ...por ejemplo... ...la imagen del emprendedor... ...o la emprendedora... ¿verdad? ...dedico la vida... ...y eso no es una metáfora, es literal... ...la vida, desde que me levanto... ...hasta que dejo de mis actividades diarias, a un solo objeto que tiene que ver con mi desarrollo laboral. Y los otros aspectos de la vida empiezan lentamente, a veces sin tener conciencia incluso de eso, a quedar de lado. Cuidado entonces en que no transformemos tampoco la experiencia digital en una experiencia que sea atosigante, cansadora... Uh, o absorbente para nuestros estudiantes. En ella también debe haber espacios para que nuestros estudiantes puedan tener el tiempo que necesitan los aprendizajes. Por eso, en la primera semana, en el caso de nuestros cursos, es relativamente poco lo que ustedes tienen que hacer. Los invitamos fundamentalmente a que se conozcan, a que utilicen el foro, el foro de presentación, e intercambien ideas, experiencias, expectativas, respondan, yo he visto muchos de ustedes que les han contestado a sus compañeros y compañeras diciendo, eh, recordando que se han encontrado en otros momentos, eh, saludando la coincidencia de que viven en la misma ciudad o en la misma comuna y se encuentran en este curso, bueno, eso hay que desarrollarlo y para eso hay que tener tiempo, por eso que no... Eh, no limitamos eso, sino que lo alentamos. Y lo mismo en cada semana. ¿no? Esperamos que el tiempo sea siempre el necesario para que ustedes puedan procesar procesos como esta, eh, como esta videoclase, como lo que hemos revisado aquí, y también los textos, las entrevistas y los conversadores. ¿no? En suma, queridas y queridos eh, estudiantes, esta videoclase que ha querido reflexionar también sobre las videoclases quiere eh, estimularles para que cuando se piense en la educación digital se piense en que hay preguntas que todavía no están resueltas sobre el propio mundo digital como para decir tan sencilla y a veces muy tecnocráticamente que hacer educación digital o no presencial es solo pasar. De una sala de clases a un programa, a una aplicación o una plataforma en Internet. ¿Eso es una falacia? ¿Eso es, en el mejor de los casos, una falsa solución política? Porque, por de pronto, ni todas las familias, ni todos los padres, ni madres, ni tutores, ni profesores, profesoras, ni todos los estudiantes y las estudiantes... ¿Están necesariamente preparados para aprender a través de medios digitales? Lo que se hace fundamentalmente es entretenerse a través de ellos. Y en segundo lugar, porque no existen en muchos casos políticas públicas, políticas sociales, que permitan entender o suponer que todos y todas tenemos acceso a los recursos que requiere una educación digital de calidad. En eso nos adentraremos un poco más también en esta segunda semana del curso. Gracias y nuevamente bienvenidas y bienvenidos.